Hola a todos, hoy vamos a hablar del sistema respiratorio. Primero vamos a hacer una introducción hablando de cómo está compuesto el sistema respiratorio anatómicamente, cómo se divide funcionalmente, cuáles son sus funciones y luego vamos a meternos un poquito más en cómo se produce la entrada de los gases adentro del árbol respiratorio y cómo esos gases llegan hasta los alveolos para poder hacer el intercambio gaseoso. En primer lugar, lo que siempre decimos, lo que hay que hacer con los temas cuando empezamos a hablar de ellos es definirlos y decir cuál es su función. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos que se van a encargar de hacer la hematosis. ¿sí? La hematosis es el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que intercambia? Mete oxígeno, lo lleva hasta los capilares y saca dióxido de carbono como producto de desecho del metabolismo de las células. Anatómicamente el sistema respiratorio está compuesto por una serie de tubos que van a llevar al aire hasta la vía aérea inferior. ¿Desde dónde inician esa serie de tubos? Desde las fosas nasales. Las fosas nasales comunican la vía aérea interna con el aire que viene desde afuera. Ese aire ingresa a través de las fosas nasales y en la parte de atrás de las fosas nasales se encuentra con la faringe, que la faringe es un órgano que está compartido en esta parte inicial con el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque la faringe comunica tanto las fosas nasales con la faringe propiamente dicha y con la orofaringe que es la parte de la faringe que se comunica con la boca. La parte de la faringe que se comunica con la nariz se denomina rinofaringe. Así que repasando, tenemos las fosas nasales, la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. ¿Qué es esta parte de la laringofaringe? Es la parte en la cual la faringe se comunica con la laringe, que es el órgano respiratorio propiamente dicho de la vía aérea superior, que lleva el aire hasta la tráquea, que es el órgano que lo continúa. Luego la tráquea se va a dividir en dos. Una parte de la tráquea va a ir para la derecha y otra parte va a ir para la izquierda. ¿Cómo se llama esta parte? Bronquios. La tráquea se divide en dos y da dos bronquios fuentes, uno derecho y otro izquierdo. Ahora esos bronquios se siguen ramificando mucho más, dando los bronquíolos. Y esos bronquiolos se ramifican a su vez mucho más, dando los alvéolos. ¿Cómo se completa este aparato respiratorio? Con el músculo más importante que nos sirve para la respiración, que es el diafragma. El diafragma es un músculo que cierra la cavidad torácica hacia abajo y la separa del abdomen. Entonces el tórax termina siendo una cavidad cerrada, donde se encuentran los pulmones. El último concepto importante que tenemos de la división anatómica es que la vía aérea se va a dividir en una vía aérea superior e inferior y qué tomamos como punto de corte a la tráquea. ¿Qué queremos decir? Desde donde termina la laringe y comienza la tráquea hacia arriba vamos a tener la vía aérea superior desde el comienzo de la tráquea hacia abajo, vamos a tener a la vía aérea inferior. Si bien funcionalmente vamos a tener otra división, de la que vamos a hablar en un ratito, esta división de vía aérea superior e inferior les va a resultar muy importante para cuando vean las distintas patologías del aparato respiratorio. Funcionalmente el aparato respiratorio se va a dividir en una zona de conducción y en una zona de intercambio. Esa zona de conducción de lo que se encarga básicamente es de llevar el aire hasta la vía aérea inferior. ¿A dónde es el punto de corte de la zona de conducción? En los bronquiolos. Luego los bronquiolos empiezan a ramificarse aún más y aparecen los bronquiolos respiratorios. ¿Qué son estos bronquiolos respiratorios? Son los que dan inicio a la zona de intercambio gaseoso, que es donde van a aparecer los alvéolos y en esos alvéolos es donde el aire va a poder encontrarse con los capilares ¿sí? a través de una zona de contacto y lo que van a poder hacer es intercambiar los gases que vienen desde el exterior para meterlos adentro de los capilares sanguíneos y sacar el dióxido de carbono que viene como desecho. Ahora bien, cuando seguimos avanzando en el árbol respiratorio, ¿con qué nos encontramos? Con las estrellas principales de la hematosis, que son los alvéolos. ¿Qué son esos alvéolos? Son como unas bolsitas, es decir, unas evaginaciones en forma de saco que se encuentran recubiertas por capilares sanguíneos. ¿Para qué nos sirven esas bolsitas en forma de saco que se encuentran recubiertas con capilares sanguíneos para producir ni más ni menos que la hematosis, que es la oxigenación de la sangre. Estos alvéolos, sabemos que hay muchísima cantidad adentro de cada pulmón, son aproximadamente 300 millones por cada pulmón y que generan una superficie de intercambio gaseoso de aproximadamente 85 metros cuadrados. Esos 85 metros cuadrados, para que se den una idea, son más o menos el tamaño de una cancha de tenis. ¿Para qué le sirve esto al pulmón? Porque si llega a haber algún daño y alguna de las partes del alveolo se daña, tiene que seguir teniendo mayor capacidad o mayor superficie de intercambio para que el oxígeno que llegó hasta la vía aérea inferior encuentre algún espacio por donde pasara la sangre y que esa sangre se oxigene como corresponde. Hablamos recién de que la función principal del sistema respiratorio es producir el intercambio gaseoso. La primera pregunta es cómo se produce ese intercambio gaseoso. Bueno, lo que sucede es que el oxígeno que llega hasta los alvéolos se encuentra en una gran concentración en los alvéolos o con una concentración mayor que la que es en los capilares. Entonces, la membrana del alvéolo contacta con la membrana del capilar. Pensemos que el oxígeno es una molécula muy pequeña, no tiene carga y por lo tanto puede difundir a través de las membranas. Entonces, ¿qué hace? Llega al alvéolo, difunde, pasa hasta el capilar y el capilar lleva esa sangre que ahora se encuentra oxigenada hasta las distintas células del organismo. Casi todas o todas las células del organismo tienen mitocondrias. Las mitocondrias dijimos que su función principal era generar la respiración celular consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono para hacer la energía de la célula que es el ATP. Entonces, como intercambiamos ese oxígeno por el dióxido de carbono, que también es una molécula pequeña y puede difundir a través de las membranas, sale de las células, se mete en los capilares sanguíneos y viaja nuevamente a través de la sangre hasta los alvéolos donde es dejado para pasar a través de las membranas y salir a través de los alvéolos y sale de los pulmones a través de la expiración. La siguiente pregunta que se nos plantea es ¿qué componentes tiene el aire que estamos respirando? Ese aire que respiramos sacando los contaminantes ambientales tiene básicamente tres componentes principales. El primero y es el más sorpresivo porque es el que se encuentra en mayor cuantía en la mezcla de gases atmosféricos y que en realidad no nos sirve para el intercambio respiratorio, es el nitrógeno. Es aproximadamente el 79% de los gases que respiramos. Decimos que es el 78,97%, es casi casi 79%. ¿Por qué? Porque el otro 21% de ese aire es el oxígeno, de esa mezcla de gases atmosféricos. Ese otro 21% es el oxígeno. ¿Qué resta dióxido de carbono? Y lo extraño o lo sorpresivo, pero que nos va a servir funcionalmente, es que el dióxido de carbono es prácticamente inexistente en el aire que respiramos y es el 0,03% que resta para formar ese 100%. Esta mezcla de gases que tenemos en la atmósfera generan una presión de 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, la siguiente pregunta es, estamos hablando de que los gases ejercen presión. Entonces, ¿cómo ejerce presión un gas? Imaginémonos una condición ideal. Yo encierro un gas adentro de un recipiente. Esas partículas de los gases van a estar en permanente movimiento. Y como están en permanente movimiento, se chocan entre sí y se chocan contra las paredes del recipiente que lo contienen. Como los gases no tienen forma, adoptan la forma del recipiente que lo contienen, yo al gas lo puedo comprimir. ¿Qué sucede si yo tengo un recipiente de un tamaño, le agrego un émbolo y lo cierro un poquito más, comprimo ese gas, la presión aumenta? ¿Por qué? Porque la colisión o el choque entre las partículas va a ser mucho mayor porque obviamente las partículas no tienen espacio para moverse o tienen menos espacio en realidad. Al tener menos espacio se chocan más contra las paredes del recipiente que los contienen y se chocan más entre ellas, por lo tanto ejercen mayor presión. A esta observación del comportamiento de los gases se la llama Ley de Boyle que es el científico que describió este comportamiento y dice que la presión que es capaz de ejercer un gas es inversamente proporcional al recipiente que la contiene. El ciclo respiratorio se da básicamente en tres fases. La primera fase es una fase de reposo, el diafragma se encuentra relajado, y la presión que hay adentro de los pulmones y afuera de los pulmones es exactamente igual. Si la presión es igual en un punto que en el otro, los gases no se van a mover porque los gases se mueven por diferencia de presión. Entonces, ¿por qué entra el aire? Bueno, ahí es donde entra el ciclo respiratorio. La inspiración comienza con un evento activo. Ese evento activo es la contracción del diafragma. ¿Qué es lo que sucede? El diafragma es como una cúpula. ¿sí? Una cúpula tiene una parte más alta y en los bordes una parte más baja. Eso hace que los pulmones tengan un volumen. Cuando el diafragma se contrae, se aplana. Entonces, cuando se aplana, el volumen de los pulmones aumenta. Según lo que acabamos de decir por la ley de Boyle, cuando el volumen del recipiente que contiene el gas aumenta, la presión adentro de ese recipiente baja. Por lo tanto, la presión adentro de los pulmones va a ser menor que la atmosférica. A eso se le llama presión negativa o subatmosférica. Las presiones negativas en realidad no existen, es una forma que nosotros tenemos de denominar a la presión que hay adentro del pulmón en relación a la presión que hay afuera del pulmón. Entonces, si la presión es menor adentro del pulmón que en la atmósfera, los gases se van a meter adentro de los pulmones. Ese fenómeno de inspiración, decimos que es activo, repasando, porque involucra la contracción del diafragma. Ahora, el próximo paso va a ser que el aire salga. ¿Por qué sale el aire? Bueno, sale por un fenómeno pasivo. ¿Por qué es un fenómeno pasivo? Porque el diafragma se relaja. Al relajarse empuja a los pulmones y disminuyen su volumen. Si disminuyen su volumen, por lo que venimos diciendo de la Ley de Boyle, aumenta la presión adentro de los pulmones, que en este momento se encuentran llenos de aire, por lo tanto el aire sale y se produce la expiración y se vuelve al reposo, donde la presión adentro de los pulmones es la misma que la atmosférica, entonces no habría un flujo neto de partículas. Una cosa que nos importa muchísimo es la siguiente. Si los gases ingresan adentro del aparato respiratorio por diferencia de presión y los gases que nos importan son el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿qué presión van a ejercer o cómo van a contribuir cada uno de esos gases en los 760 milímetros de mercurio de presión que hay en los gases atmosféricos? Este concepto lo relacionamos con la Ley de las Presiones Parciales de los Gases o Ley de Dalton. Son muchos nombres propios, pero lo que importa es que ustedes conozcan el concepto. La ley de Dalton de lo que habla es de la presión que es capaz de ejercer cada uno de esos gases de forma individual. Es decir, si yo dejara a ese gas solo en el mismo recipiente que contenía la mezcla de gases, ¿qué presión ejercería? La sumatoria de esos gases es la presión total o presión atmosférica en este caso. La sumatoria de los gases que nosotros tenemos es la presión de nitrógeno, la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Del nitrógeno nos vamos a olvidar porque la verdad es que no nos sirve para hacer intercambio gaseoso. Entonces vamos a hablar de oxígeno y de dióxido de carbono. Si yo quisiera calcular cuál es la presión que ejerce ese oxígeno y yo sé que es el 21%, lo que puedo hacer con la ley de Dalton es decir si yo tengo 760 milímetros de mercurio de presión total, y ese es mi 100%, y conozco el 21%, que es el del oxígeno, ¿cuánto representa en cuanto a presión, en cuanto al número de presión que es capaz de ejercer en la presión total? Bueno, ese valor que nos da esa cuenta, que se saca simplemente con una regla de tres simple, es 159,9, es decir, 160 milímetros de mercurio de presión ejercida por el oxígeno. A este concepto se lo denomina presión parcial de oxígeno. Ahora, ¿qué sucede cuando el aire ingresa a las vías aéreas? Ese aire que nosotros respiramos está seco, ¿sí? no, no está humidificado idealmente está seco. Cuando ingresa a la vía aérea, la vía aérea está revestida de moco. Ese moco tiene mucha agua y esa agua a la temperatura que tiene el organismo que es de 37 grados centígrados, se encuentra en forma de vapor. El vapor no es ni más ni menos que otro gas más. Entonces, si el aire va a entrar a la vía aérea porque disminuye la presión adentro de los pulmones, como dijimos anteriormente, va a entrar hasta que se igualan las presiones. Entonces va a entrar hasta que haya 760 milímetros de mercurio adentro de la vía aérea. Ahora, ese vapor de agua también contribuye a generar presión y diluye a los gases que vienen desde la atmósfera. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar la ley de Dalton a este concepto, ¿qué decimos? Que como el vapor de agua ejerce una presión adentro de la vía aérea, a esos 760 milímetros de mercurio, diluye los gases atmosféricos que yo acabo de respirar. Entonces, ¿qué es lo que hago para aplicar esa ley? Le resto los 47 milímetros de mercurio que ejerce el vapor de agua a los 760 que yo ya tenía de la mezcla de gases atmosféricos que ahora están diluidos en el vapor de agua. Y lo multiplico por ese 21% que ejerce el oxígeno para saber qué presión de oxígeno voy a tener en la vía aérea. Ese resultado me da 150 milímetros de mercurio. Entonces fíjense cómo pasamos de arrancar a 160 milímetros de mercurio en el aire que respiramos y perdimos un poco más de presión cuando el aire se diluyó o cuando ese oxígeno se diluyó con el vapor, que hay en, con el vapor de agua que hay en la vía aérea y nos dio 150 milímetros de mercurio. Ahora bien, en la vía aérea alta llegamos a obtener 150 milímetros de mercurio de presión que es capaz de ejercer el oxígeno. ¿Qué sucede cuando llegamos a los alvéolos? Como pueden ver en la imagen que les va a aparecer en la pantalla, en los alvéolos hay 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono y solo 100 de oxígeno. ¿Qué pasó con los otros 50 que nos faltan de lo que veníamos teniendo de oxígeno? Bueno, pasó exactamente lo mismo que explicamos con el vapor de agua. Ese aire que habíamos inspirado se encontró con una nueva mezcla de gases que ya había adentro del alvéolo. Al mezclarse, los gases se diluyen, entonces la, la presión que son capaces de generar nuevamente vuelve a ser menor. ¿Por qué nos importa todo esto? Porque si nosotros tenemos alguna patología que limite la entrada de aire o que limite el intercambio gaseoso con la pérdida que ya tenemos de presión parcial de oxígeno que es fisiológica, ¿sí? todo lo que venimos explicando es normal, con toda esa pérdida podemos llegar a tener una limitación en el transporte de oxígeno hasta las células y que eso se represente en forma de hipoxia, que es la situación de deprivación de oxígeno. Como dijimos anteriormente, la mezcla de gases que hay en los alveolos difunde a través de las membranas, el dióxido de carbono se va a ir a través de la expiración y el oxígeno va a pasar a los capilares. ¿Cómo es la presión de oxígeno en los capilares sanguíneos arteriales? Bueno, como siempre decimos, los fenómenos de difusión se dan hasta que se equiparan las concentraciones de un lado al otro de las membranas. Por lo tanto, la presión capilar arterial de oxígeno va a ser igual a la alveolar. Y la presión capilar de dióxido de carbono en las capilares arteriales va a ser casi igual a la de los alvéolos, que es de 40 milímetros de mercurio. Ahora, esa sangre va a ir hasta los tejidos, va a dejar el oxígeno, se va a llevar el dióxido de carbono y va a retornar hasta los pulmones a través de los capilares venosos. ¿Cómo va a ser esa presión de oxígeno, esa presión de dióxido de carbono? La presión de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono va a ser de 46 milímetros de mercurio. ¿Qué me importa de esto? Primero, que veamos bien la diferencia, si en los capilares venosos tengo 46 milímetros de mercurio de dióxido de carbono y en el alvéolo tengo 40, si los gases se mueven por diferencia de presión el dióxido de carbono va a tender a moverse desde los capilares hasta los alvéolos. Y si en el alvéolo tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno y en el capilar tengo 40 milímetros de mercurio el movimiento neto de las partículas de oxígeno va a ser desde el alvéolo, que es el sitio donde hay mayor presión, hasta el capilar, que es el sitio donde hay menor presión parcial de oxígeno. Hay una ley que es la que describe este comportamiento de los gases y cuáles son los factores que la favorecen o que la limitan. Esa ley, de la que ya hemos hablado cuando hablamos de transporte de partículas, es la ley de Fick. La ley de Fick describe el comportamiento de las partículas que se mueven a través de difusión simple. ¿Qué quiere decir? Que se mueven a través de la membrana sin la necesidad de utilizar un transportador. ¿Cuáles son los factores que me van a modificar la velocidad del pasaje de esas sustancias? Bueno, la primera es la que venimos diciendo hasta recién y es por la cual venimos hablando de cómo se modifica la presión que es capaz de ejercer el gas a través del árbol respiratorio, que es la diferencia de presión que existe de un lado y el otro de la membrana. Esa diferencia de presión es directamente proporcional con la velocidad de pasaje o la velocidad de difusión. ¿Por qué? Porque si la diferencia de presión aumenta, la velocidad de pasaje va a ser mayor. El otro factor que modifica de forma directamente proporcional la velocidad de pasaje de las sustancias es, obviamente, el área que yo tenga de intercambio gaseoso. ¿Cómo se mide este área de intercambio gaseoso? Tratamos de buscar todos los sitios de contacto que hay de la pared alveolar con un capilar sanguíneo. ¿sí? Esas paredes alveolares a su vez tienen tabiques que a su vez tienen capilares metidos adentro. Esos tabiques con esos capilares metidos adentro son los que le van a dar al pulmón un área de 85 metros cuadrados de difusión, como dijimos anteriormente. Obviamente, cuanto mayor área tenga de intercambio gaseoso, mayor velocidad de pasaje vamos a tener. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a encontrar mayor cantidad de lugares por donde atravesar la membrana y llegar hasta la sangre. Ahora, ¿cuáles son los factores que frenarían o en realidad que podrían eh, contribuir de forma inversamente proporcional a este pasaje son características, una principalmente de la molécula y otra de, la, de las membranas que tienen que atravesar. Si esas membranas que tienen que atravesar son muy gruesas, muy gruesas, la velocidad de pasaje de esa molécula se va a ver disminuida. ¿sí? Por lo tanto, decimos que es un factor que lo modifica de forma inversamente proporcional. Y por último, el último factor que va a afectar de forma inversamente proporcional a la velocidad de pasaje de las sustancias es el tamaño que tengan esas moléculas. Si esas moléculas son muy grandes, su capacidad para poder atravesar la membrana se va a ver afectada y por lo tanto va a estar disminuida va a pasar con una velocidad menor. Por lo tanto, estamos hablando del peso molecular de esa molécula. Bien, para terminar este primer bloque, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de decir. Lo primero que siempre hay que decir es definir el sistema del que vamos a hablar y decir cuál es su función. Después, cómo está compuesto, y ahí aparece la clasificación anatómica y la funcional. Luego, hablamos de cómo están compuestos esos gases atmosféricos. Después nos planteamos cómo ejercen presión cada uno de esos gases y, por lo tanto, cómo hacen para ingresar a la vía aérea respiratoria. Es decir, hablamos del ciclo respiratorio. Luego hablamos de la ley de Dalton, que es la capacidad que tienen los gases de ejercer una presión por ellos mismos o ley de las presiones parciales. Y cómo se modifican esas presiones a lo largo del árbol respiratorio y cuáles son las dificultades que van a tener para atravesar las distintas membranas, es decir, hablamos de la ley de Fick. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito de cómo se transportan esos gases adentro de la sangre, qué elementos utilizan y cómo se pueden ver modificados.